Nocto y Rosirupta Dos almas en el mundo del nada importa Una novela corta de Rudy Spielman. La estupidez y la ignorancia puestas al servicio de la felicidad. Dos jóvenes llegados de otro planeta viven un romance de otro mundo. Una trama que atrapa a la vez que enseña y nos deja pensando que tal vez seamos nosotros mismos los que sufrimos el retardo mental que les atribuimos a los protagonistas principales del relato.